Por fin el feminismo puso la vida y los cuidados en el centro y ya los niños tienen el lugar que se merecen. Gracias al feminismo ya no existen barreras ni culturales ni barreras de género. Desde que llegó el feminismo, la diversidad se ve como una riqueza y no como una amenaza. Desde que llegó el feminismo ya no hay privilegios ni impresiones. Desde que llegó el feminismo a los jóvenes nos tienen siempre en cuenta para tomar decisiones. Desde que llegó el feminismo, cada persona puede expresar su orientación y su identidad sexual como les dé la gana. Desde que llegó el feminismo, los hombres podemos llorar sin que lo utilicen para hacernos daño. Desde que triunfó el feminismo, las mujeres podemos envejecer sin sentir que eso nos va a dejar excluidas de la sociedad.